Sigamos de sí, realidad, cojo píldoras, a la mierda el rescate, ¿alguna idea? La FEDA no nos salvará. ¿Alguna idea? He pensado... He pensado que el coche de Jimmy Gibbs estará por aquí. Lo buscamos, repostamos combustible y yo mismo conduciré hasta Nueva Orleans. Es mejor que mi idea, quedarnos y morir en el centro. Recordad, no tienen el depósito en las ferias de coches. Tendremos que buscar combustible. En cuanto se abran las puertas, salid pitando a buscar gasolina. Vamos a repostar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! tengo! ¡Yo una ¡Toma! Larga! ¡Lo tengo! Atento. ¡Más que suelta en el depósito! ¡Toma! ¡Faltan cinco más! Recarga. Cargando. Lo tengo. Lo tengo. Tengo. Se carga. Toma. Cargando. Toma. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma!